Sigo. Ahora empezamos con esta nueva charla junto a Edgar Rosero desde la ciudad de Guayaquil. Él es parte de los Wikimedistas del Ecuador. En esta charla titulada El conocimiento perdido de Ecuador, nos expondrá una mirada a la construcción de conocimientos colaborativos en Ecuador y cómo se está perdiendo día tras día la información que no llega a Internet. Pero antes conozcamos un poco a Edgar. Edgar Rosero Villasís, es un guayaquileño entusiasta del conocimiento libre y la educación abierta. Desde hace ocho años lidera el grupo de voluntarios de, de los proyectos wikimedistas en Ecuador. Organización reconocida eventualmente por la Wikimedia Foundation como Wikimedistas de Ecuador, de la cual es coordinador nacional. También es representante de Ecuador para el Consejo de la Red Global de Creative Commons desde 2020 y ha participado en otras iniciativas de difusión de conocimiento libre en nuestro país. Ahora le doy paso a Edgar. Listo. Muy buenos días. Eh, gracias por la introducción, John. Y eh, esperando que este, esta charla sea eh, no solamente informativa, sino que también pueda inspirar a otras personas a compartir conocimiento en Wikipedia. Y justamente eh, hablando de que Wikipedia es una de las plataformas que más dudas genera alrededor sobre cómo se comparte la información, o quiénes escriben en ella, o de qué manera se filtran los contenidos, es que eh, muchas personas nos sentimos motivados a poder eh, explicar por qué eh, el conocimiento fuera de Wikipedia actualmente se puede considerar un conocimiento perdido. Por eso nosotros dentro de Ecuador llevamos a cabo esta labor donde eh, involucrar a nuevos actores, a nuevas personas, no solamente a que editen, sino que también contribuyen con información desde distintos campos eh, puedan eh, ejercer esta tarea de, de evitar que se pierda el conocimiento de nuestro país. Eh, quería empezar con esta foto que ustedes ven en pantalla. Esta imagen es uno de los proyectos que llevamos a cabo con una universidad en el país. Eh, fue los grupos de, de ese día, de esa jornada, porque tuvimos distintos grupos de alumnos eh, de la Católica de Quito, con los cuales colaboramos para poder aportar nuevo conocimiento, nuevos artículos, ediciones en Wikipedia sobre nuestro país. Y esta, y esta jornada en particular fue una de las más grandes que tuvimos dentro de, de esta institución porque llevamos un proyecto colaborativo donde hace más de cuatro años eh, varios estudiantes, en especial las mujeres, eh, han compartido justamente diversos temas de su propio interés, de su propio campo, de lo que estudian, o muchas veces de cuáles son sus pasiones, y como ustedes pueden apreciar, la mayoría de las personas que participaron dentro de esta charla en particular son mujeres, justamente, que es uno de los públicos de, que, de los cuales nosotros consideramos se está perdi eh, perdiendo el conocimiento, no solamente en Ecuador, sino también a nivel global. Entonces, eh, voy a pasar la diapositiva. Nosotros hablamos justamente sobre la representación de nuestro país en Wikipedia. Si nosotros pudiéramos ver... Wikipedia impresa de alguna forma, tanto en su versión en inglés, que es la más grande, con 5 millones de artículos, nos tomaría eh, una biblioteca entera como la de, como la Biblioteca Vasconcelos en México, que es una de las más grandes de nuestro continente, eh, llena de tomos de Wikipedia, llena de, de libritos impresos y ni siquiera son los tomos más finos, sino aproximadamente del tamaño que ustedes pueden ver en la pantalla. Con esto nosotros hablamos de que desde Ecuador nuestro enfoque principal ha sido siempre la representación sobre el género, eh, que existan más mujeres editando y más mujeres eh, de quienes se escriba dentro de Wikipedia y las poblaciones indígenas de nuestro país. Entonces, ¿por qué Porque este enfoque de aquí nos llama tanto la atención para la construcción del conocimiento libre en nuestro país? es? de que no siempre se escribe de ellos o de ellas en medios tradicionales o la forma de construir el conocimiento anterior eh, había sido muy reducida a un grupo de personas que decidían quiénes sí, quiénes no y dependiendo de las afinidades con diversos grupos podría haberse visto afectada en un sesgo que no necesariamente por acto de omisión sino por la construcción en la cual estas personas han llevado su vida académica han mantenido lejos de, de las fuentes, lejos de los de estudios académicos, lejos de, de donde se pueda presentar como una plataforma las voces de estas personas. Eh, históricamente los grupos de mujeres activistas han luchado precisamente por representación en los medios y no hay que olvidar tampoco a las poblaciones indígenas de nuestro país que también han buscado su propio espacio dentro de, de diversas eh, plataformas para hacer oír su voz. Eh, Wikipedia no es la no es la excepción. Realmente a nivel global, eh, Wikipedia presenta cifras donde solamente el 13% de personas que editan Wikipedia son mujeres y muchas de ellas ni siquiera llegan a la cuota del 1% de poblaciones indígenas a lo largo de todo nuestro continente. De la misma manera, el 20% de biografías dentro de Wikipedia también son de mujeres y la misma temática va si es que nos ponemos a pormenorizar en cuanto a las poblaciones eh, representadas dentro de Wikipedia. Eh, si bien es cierto, eh, han sido grupos marginados históricamente, como ya mencioné, incluso dentro de la construcción del conocimiento habitual, también han sido excluidos eh, de Wikipedia precisamente por el sesgo intrínseco, que también existe en los editores. El perfil de wikipedista a nivel global, hasta hace unos años, era una persona de género masculino, veinteañero, que puede dedicar una o dos horas de su tiempo diario a poder contribuir dentro de Wikipedia, y esto ha generado que también los intereses de estas personas eh, se centren mucho en temas muy específicos y hablen muy poco sobre representación histórica, representación cívica, cultural, de los países alrededor del mundo. Y en Ecuador, hasta hace aproximadamente unos nueve años, en 2012 tuvimos una primera... Un primer intento de querer construir una comunidad aquí en el país, la mayoría de artículos en Ecuador se escribían siempre desde la perspectiva de personas extranjeras, de personas que a pesar de tener acceso a fuentes verificadas, que es uno de los pilares de Wikipedia, a artículos de investigación, a notas de prensa gracias al internet, no siempre tenían la perspectiva de qué es lo que ocurría dentro de nuestro país, y lo importante que era la representación de un país diverso, eh, multietnico, pluricultural, que pudiera verse de la misma manera en la que vivimos, dentro del espacio digital más importante del conocimiento en nuestro, en nuestro mundo habitual. Entonces, nosotros decidimos que obviamente Wikipedia era la forma más, eh, más visible de poder llevar el conocimiento a otros lugares. Si hablamos de es que justamente las personas que consumen Wikipedia, tanto en la forma de editar, como en la forma de construir conocimiento libre, eh, eso quiere decir que también tenemos una audiencia amplia y enorme, la cual muchas veces las personas no tienen ni idea. Nosotros ya hemos hecho muy habitual el, el, el tema de que Wikipedia, dentro de las plataformas digitales, dentro de los motores de búsqueda, siempre aparezca primero, o que la información que nos devuelvan los asistentes virtuales hoy por hoy tenga como primer índice un resultado de Wikipedia. Entonces... Por qué Wikipedia debería ser la excepción cuando se habla de construir conocimiento tanto académico como cultural como social eh, es una pregunta que siempre nos hacemos cuando abordamos este este grupo de personas cuando, cuando iniciamos charlas con los jóvenes en, en las universidades siempre planteamos por qué Wikipedia no por qué los profesores tienen una vira, una mirada muy ex, excluyente hacia esta plataforma digital que es una enciclopedia al final del día porque dentro de los grupos eh, de poblaciones indígenas no utilizan Wikipedia, a pesar de que algunos de ellos ya tienen acceso a internet, acceso a tecnologías y que pueden buscar información. ¿Por qué, distan también, tam, ¿Por qué también distan estos dos mundos, donde la parte académica, donde jóvenes y señoritas que están estudiando en universidades, ya tienen un acceso mucho más amplio y son mucho más eh, diestros en poder dominar un celular, una computadora, y porque hay brechas y diferencias con los grupos étnicos, con los grupos de nuestro pueblo de nacionalidades, donde muchas veces un líder en particular tiene todo el conocimiento sobre tecnología, y esto sí es que lo ha adquirido, esto sí es que se lo han permitido tener. Porque dentro de nuestro país también la inequidad en cuanto a términos de acceso a la educación, en cuanto a acceso a la tecnología, se nota bastante. Y justamente dentro de uno de los proyectos clave que nosotros hemos tenido como Wikimedistas de Ecuador, Hemos podido presenciar eso. Entonces, quiero presentarles también los resultados de este primer proyecto que les menciono. Y voy a abrir con los resultados porque es necesario entender de que hay cosas que sí podemos lograr si trabajamos en un nivel cooperativo justamente con el fin del conocimiento libre. Y el primer resultado que quiero poner es que para llevar a cabo un proyecto como este se necesitan alrededor de 189 tazas de café por Wikimedista. Así de simple. Con esto me refiero a que durante seis meses... Eh, tuvimos el tiempo de planificar, de ejecutar y de evaluar el proyecto que les estoy mencionando. Eh, y obviamente conlleva que muchas personas, y, y sobre todo los Wikimedistas, que ya tenemos un poco más de esta habitualidad de poder editar eh, trasnochados, de poder editar, apenas nos levantamos siempre vamos a tomar una taza de café. Y es algo que nos identifica incluso hasta como país, sabiendo que Ecuador es uno de los principales productores de café en la región. Por eso mismo quiero, quiero abordar esta parte de aquí. Si pensamos en un elemento que nos unifique justamente a estas tres perspectivas, tanto los wikimedistas, de la mayoría tenemos un perfil eh, muy estandarizado y que estamos tratando de expandirlo, que estamos tratando de abrir eh, las puertas tanto a mujeres como a jóvenes, como a diversas, eh, personas e identidades a que puedan sumarse dentro de Wikipedia y Wikimedistas de Ecuador. Eh, también compartimos la afición con el café, justamente con la parte académica, tanto con los docentes, con los universitarios, con aquellos quienes tienen que hacer investigación así mismo mismos, como nosotros, y con las personas que viven justamente en el sector de la producción, que involucra mucho a los sectores indígenas, a las poblaciones que, que viven justamente de la producción, ya no solamente del café, sino también de diversos productos que han motivado tanto el comercio, que es uno de los motores de nuestro país, como la construcción del conocimiento, porque las diversas formas de hacer café en la región siempre han sido transmitidas a través de la oralidad, y no precisamente del conocimiento escrito en papel. Entonces, eh, ese es un, un elemento unificador que nosotros hemos percibido justamente, de alguna forma, en este proyecto. Y es un proyecto digital de reducción de brechas de conocimiento y que demanda una alta capacidad que muy pocas veces los grupos dentro de la región, cuando se plantean iniciativas sobre conocimiento libre, que es uno de los lados eh, quizás más invisibilizados de nuestro, de nuestro entorno, eh, a, hablando de las comunidades de, de, de conocimiento y software libre, eh, pues muchas veces no tienen esta capacidad. No tenemos eh, la, la forma de poner voluntarios o poner recursos eh, financieros o recursos eh, personales, humanos, de, de cómo cubrir las necesidades de un proyecto como este. Sin embargo, gracias a una alianza que hicimos junto con eh, una organización internacional, la Deutsche Welle, y una organización local que es CORAPE, la Coordinadora de Medios Populares y Educativos Radiales de Ecuador, eh, alcanzamos estos resultados que ustedes ven en pantalla. 29 personas involucradas que participaban de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas. Y que ellos siempre nos comentaban cuáles eran las barreras que enfrentaban cuando era el tema de construir conocimiento Que si tengo que cruzar en este, lío, en este, este río, en una lancha, si tengo que cruzar eh, de diversas formas, eh, atravesar ciertos pueblos, para llegar a una biblioteca que está mal estructurada, que no tiene las fuentes necesarias, y, y que tienen problemas no solamente de acceso, sino también bajo su convivencia o bajo su estilo de vida, donde la prioridad va a ser la producción de, de su sector agrícola o el cuidado del hogar en el caso de las mujeres, que muy pocas veces les ha permitido el acceso y, y la información de, de tecnología y de educación. Eh, también a través de esto, cuando hemos superado estas barreras de cierto modo, porque el proyecto abarcó eh, retirar a estas personas de su ámbito natural, para poderlos eh, capacitar durante dos semanas, eh, en, en cómo muchas veces, en, en reducir las brechas de, de conocimiento digital, de cómo acercarse a la computadora y cómo, y cómo poder redactar de alguna forma, y también de cómo editar dentro de Wikipedia, nosotros logramos crear 44 artículos nuevos. Y los temas eran variados, porque como mencionaba, un wikipedista por lo general tiene sus propios intereses y sus propias perspectivas. Si un wikipedista de la ciudad, eh, tiene mucho más interés por la parte cultural e histórica del centro, digamos, en este caso de Quito, de Guayaquil o de Cuenca, muchas veces eh, tendrá como mayor prioridad el tener artículos más pulidos sobre esos temas, eh, y sin embargo se puede decir que se descuida la parte de las culturas de pueblos y nacionalidades indígenas. No es precisamente una regla de inquebrantable, pero es una forma de ejemplarizar el sesgo intrínseco que viene dándose dentro de Wikipedia también. Eh, si esto sucede, tenemos entonces que aumentar las voces de quienes también tienen una perspectiva distinta y que pueden aportar con conocimiento perdido de este su ámbito. Que si ya no está en internet, no existe, pues, es una, una máxima, muchas veces, lo que la gente ya no logra acceder a través de Google, para ellos es, un total desconocimiento, ya no existe, ya está fuera de mi vista y no lo voy a tomar en consideración, pues bueno, entonces comencemos a crear contenido, estos 44 artículos, desde una perspectiva muy particular y muy cercana, sin dejar de lado la neutralidad necesaria dentro de Wikipedia, y creemos artículos sobre la vestimenta purubá sobre la cultura sáchila, sobre eh, la, los platos típicos del pueblo saraguro, y de esta manera poder incrementar eh, nuevas voces dentro de la enciclopedia digital más grande de contenido libre en nuestro, en nuestro tiempo. También se editaron artículos existentes que muy probablemente no tenían una perspectiva equilibrada y que se construían siempre desde la primera visión de algún investigador que no ha concluido por completo un trabajo. Muchas de estas personas nos decían que al menos el caso de Ecuador o de, las, o de los pueblos y nacionalidades indígenas a los que ellos representaban era que las personas siempre llegaban investigaban, veían el lugar, interactuaban por unas dos semanas, y luego se iban y no regresaban con los resultados de una investigación. No regresaban a devolver lo que habían invertido eh, los pueblos y nacionalidades en entregar sus conocimientos, eh, sus documentos, información, que muchas veces para ellos es mucho más privilegiada, eh, por el valor eh, cultural que representan para cada uno de ellos, y que no, no tenían una, una retribución de cualquier manera, sea en ámbito educativo, académico, cultural. Entonces, esto representaba que tenían que aprender nuevas habilidades digitales como un desafío planteado para poder el, eliminar esta parte donde siempre la mirada externa es muy reduccionista. Eh, para ellos esta, esta forma de, de comunicarse era mucho más primordial dentro del proceso de construcción de conocimiento eh, para poder de cierta manera darle un peso a la balanza de su parte. Y también contribuyeron con 59 imágenes a Wikimedia Commons. Wikimedia Commons es el repositorio digital donde almacenamos todas las imágenes sobre Wikipedia y a partir de esto, cuando nosotros explicamos que en Wikimedia Commons solamente se usan licencias de contenido libre, comenzaron las discusiones necesarias de cuáles, de cuáles eran las plataformas privativas, de por qué compartir el conocimiento en Facebook representa que sus imágenes ya no les pertenezcan por completo a ellos, sino que Facebook tiene sus propias eh, reglas y políticas de privacidad, y de contenido, y los derechos comunitarios que ellos representan. ¿Cuáles son las plataformas digitales que actualmente tienen una mayor sintonía con esa construcción colaborativa de conocimiento a nivel eh, comunitario, a nivel eh, de varias personas, y no solamente la privatización del conocimiento? Entonces, estos resultados de aquí a nosotros nos parecieron que, que realmente Wikipedia tiene una posibilidad de poner sobre la mesa una discusión interesante en cuanto a quién está escribiendo el conocimiento, en cuanto a quién está permitiendo que el conocimiento se preserve y en cuanto a cuál es el conocimiento perdido de Ecuador. De la misma manera lo hacíamos con las eh, mujeres en el proyecto que ya les comenté hace un momento de la PUSC. Entonces, a su izquierda, en la imagen superior, ustedes verán Justamente uno de los momentos de la editatón, que es una jornada de edición, donde personas de diferentes pueblos y nacionalidades aportaron con sus conocimientos. Entonces teníamos representantes eh, del pueblo tabalo, representantes de pueblos afroecuatorianos, eh, de pueblos quituscaras, eh, y muchos de ellos venían eh, con esa idea de representación. De por qué mi voz todavía no está en Wikipedia, siendo que Wikipedia ya lleva casi, bueno, en ese momento eran 18 años, pero... Actualmente a los 20 años de Wikipedia, Wikipedia cumple 20 años este 20 de marzo, de mayo, perdón. Eh, entonces, a lo largo de 18 años una enciclopedia digital que ha crecido exponencialmente, actualmente lleva más de un millón y medio de artículos en español, en su versión en inglés tiene 5 millones de artículos y se hablan de diversos temas. ¿Por qué aún ellos no estaban representados? Y asimismo se lo preguntaban las mujeres ecuatorianas, incluso desde la academia, incluso estudiantes como ustedes pueden ver abajo, en una biblioteca de la Universidad Católica de Quito, eh, se reunieron a, a construir conocimientos sobre eh, casos de femicidio en Ecuador, eh, mujeres que durante su vida han aportado bastante a la lucha de la, del ejercicio correcto de los derechos de las mujeres y que actualmente se vieron deplorados hasta, eh, hasta que las leyes pudieron mejorar la situación, y todo este tipo de cosas que solamente se comentaban en los medios eh, fuera de lo tradicional, fuera de un cerco mediático construido por, eh, por grandes empresas eh, de comunicación. Y que vieron en Wikipedia también una alternativa digital en la cual poner sobre la mesa la información eh, balanceada, eh, información neutral, pero que también esté muy bien documentada para poder eh, alzar de una manera distinta su voz. Esta de aquí es una de las continuaciones de, de ese proyecto de, de, dentro de la PUSE, en donde ya no solamente, se, no solamente vimos a las mujeres editar, sino que también los varones se interesaban justamente en qué, en qué formas pudieran aportar ellos a Wikipedia. En este ejercicio en particular, y porque hago mucho énfasis en las mujeres, es que nos enfocábamos en que se escribiera sobre mujeres ecuatorianas destacadas. Científicas, eh, artistas, escultoras. Eh, que tuvieran eh, un peso importante en la historia ecuatoriana y cómo determinábamos ese peso pues justamente como ven en la pantalla o espero que logren apreciarlo eh, tania burgos quien es una de nuestras fundadoras ella estaba explicando cómo lograr eh, tanto de que wikipedia se mantenga en un contenido enciclopédico y neutral y de conocimiento libre que son nuestros tres principales eh, pilares y es el tema de que cuando uno habla de una enciclopedia tiene que entender que existen fuentes de donde tomar la información, y no siempre va a ser una fuente primaria, no siempre va a ser la fuente directa de quien está construyendo el conocimiento desde primera mano, o los actores de, una, de un suceso en particular. En el caso de, eh, voy a ponerlo más reciente, en el caso de, de la construcción de, eh, de este espacio de, de diálogo donde las personas en Ecuador tuvieron la oportunidad de presenciar cómo la Corte Constitucional eh, aseguraba la ejecución de ciertos derechos para las mujeres, eh, No obviamente no podemos preguntarle directamente a los jueces de la Corte Constitucional cuál es su postura, porque vendría a ser una opinión. En cambio, para asegurarse la verificación, en realidad se recogen los puntos de vista de diversas fuentes periodísticas, eh, y en este caso, cuando hacíamos este tipo de ejercicios dentro de este ámbito académico, se reconoce que las fuentes periodísticas también tienen su sesgo de opinión, su sesgo editorial, y por lo tanto es necesario cubrirlo desde todas las aristas posibles. Y el conocimiento libre se construye de manera colaborativa. Entonces, eh, en estos casos de aquí, ya no solamente se trata de cuáles son los medios y cuáles son las, las posturas particulares de las primeras fuentes, sino también de quienes están involucrados en la construcción de ese conocimiento libre quienes están asegurándose que la representación femenina también tenga un peso importante dentro de Wikipedia y podamos, y podamos cerrar la brecha de género eh, que actualmente se encuentra en un 13% de editoras para que exista un balance de 50-50. Entonces, ¿cuáles son los retos y recursos para, para que este conocimiento perdido ya no siga perdido dentro de Ecuador y permanezca ahora en un mundo digital donde se puede preservar? Porque Wikipedia es un proyecto a largo plazo. Wikipedia tiene... Eh, miras a perdurar de aquí hacia el futuro eh, como la primera fuente, no solamente ya de conocimiento, sino de información digital. Pues bueno, el primer reto que tenemos es que la habilidad de educación para muchas personas que se involucran en este proyecto eh, necesitan adquirirse. Eh, necesitamos tener en cuenta la brecha educativa, por ejemplo, en el caso de, de estudiantes universitarios, entendemos que no va a existir eh, dificultades en poder dominar las tecnologías tanto desde el ámbito profesional como personal, pero que sí la va a haber, sí va a existir una gran, eh, gran necesidad de, de capacitación dentro de las comunidades indígenas, que como ya mencioné, muchas veces tienen que salir de sus pueblos a tomar, un, un río, a tomar una canoa en un río, a tomar eh, caminos donde son poco accesibles a través de carros y tienen que caminar por horas para poder llegar a un lugar de capacitación, para poder tener acceso a una biblioteca y que muchas veces no se encuentra bien dotada de eh, libros o de fuentes. Pero aquí hay una, una nota particular que hay que tomar muy en cuenta. Y es que los, los pueblos y nacionalidades indígenas dentro de sus personas son mucho mejores transmitiendo conocimientos orales ancestrales. Wikipedia, como les dije hace un instante, tiene estas miras de llegar a ser una de las fuentes que perdure eh, si es necesario, de aquí en adelante, eh, para siempre. Eh, entonces, entendemos que estos conocimientos orales ancestrales vienen de generaciones y siglos anteriores. Entonces, a la representación ya no solamente cultural, sino eh, global dentro de nuestro país, pluricultural, nos va a aportar justamente a las técnicas de conocimiento que permitan eh, perdurar en el tiempo y que el conocimiento sobre Ecuador en cualquier ámbito también perdure. Eh, una vez más, el acceso a materiales eh, es reiterativo, lo, lo acabo de mencionar de alguna forma dentro de, de la brecha educativa, porque es justamente lo que genera este tipo de cosas, y es que no hay dinero, no hay distribución, no hay una voluntad de poder eh, dar cobertura justamente eh, dentro de Ecuador, eh, y una solución que planteamos, uno de los recursos que nosotros tenemos como wikipedistas, como wikimedistas de Ecuador, es la alianza justamente con otras personas, con otros jóvenes innovadores, y dentro de nuestro equipo eh, tenemos un, un proyecto en conjunto con estudiantes de Yachai, que se llama Offlinepedia, donde las computadoras eh, obsoletas o televisores viejos los transforman justamente en un hub eh, donde se puede acceder a Wikipedia y otras, eh, y otras aplicaciones eh, educativas dentro de comunidades rurales. Solamente necesitaría el acceso justamente al, a, a la electricidad, y, esta, y Wikipedia va a estar descargada dentro de este, de este dispositivo. Y las comunidades pueden acercarse a consultarlo, como se hacía anteriormente con las enciclopedias digitales, como la Encarta, que era descargada y que podías verla en tu computadora sin necesidad de Internet. Eh, y este proyecto, justamente, ya se ha llevado a diferentes eh, localidades dentro de Ecuador, donde el acceso a Internet es casi imposible, donde las casas comunales no tenían los recursos necesarios, y justamente se ha mantenido a través de donaciones. Entonces, de cierta manera también buscamos de que estas alianzas nos permitan eh, solventar estas necesidades al menos de la forma mucho más cercana posible a estas comunidades. El conocimiento también... Y documentado. Eh, y en el caso, como ya mencioné, donde hay que viajar horas y días para acceder al conocimiento, ellos tienen una habilidad. Eh, muy importante. Estas personas que pertenecen a los pueblos y nacionalidades indígenas saben cómo guardar el conocimiento y saben cómo documentarlo a su propia manera. Sea a través de la oralidad o actualmente a través eh, de libros, de reseñas, de revistas o las radios comunitarias con las cuales nosotros hemos hecho alianza en su momento. Pero también hay que tener en cuenta que el reto justamente viene en el hecho de la documentación. ¿De dónde se almacena este conocimiento para que sea validado a través de una investigación? Que sí, es una de las necesidades aún por, eh, por, por enfrentar, mientras se construye conocimiento desde el ámbito académico, eh, quién valida esa información, quién la respalda, quién puede dar fe de que lo que se está documentando en una plataforma es real. Y es precisamente eh, por lo cual las alianzas con instituciones académicas como la PUSE o como las universidades de nuestro país, son necesarias para entender de que, se existe, de que existen necesidades eh, de, nuevas, de nuevas perspectivas dentro de la construcción del conocimiento académico. Y también está el hecho de que se necesita bastante retroalimentación dentro de los procesos eh, que nosotros llevamos a cabo, porque necesitan siempre un seguimiento constante, necesita que ya no solamente el, el ámbito social sea el que esté reflejado dentro de Wikipedia, sino también los editores y las editoras que sean... Eh, puesto la carga voluntaria al hombro, eh, se vean eh, comprometidos con el hecho de poder eh, hacer que la información se vea presentable, que un artículo esté wikificado, le llamamos wikificado, a los estilos bajo los cuales se escriben los artículos, y que también esa información no sea vandalizada constantemente. Eh, y eso creo que serían los cuatro retos que nosotros hemos logrado identificar y cuáles son los recursos con los cuales solventarlos. Y precisamente uno de los ejemplos particulares de este tema es este artículo que les estoy presentando, que es el de cápsos con tostado. Eh, dentro del proyecto con los pueblos y nacionalidades indígenas, eh, estábamos hablando de la gastronomía del país, de cómo existen platos que son muy típicos y tradicionales de su comunidad, que no precisamente son conocidos a nivel internacional, y uno de esos es el caso con tostado, donde se hace un escarabajo junto al tostado de, de maíz, para poderlo comer eh, en comuna, eh, entre ellos, eh, eh, en, una, en un ámbito de compartir, justamente, de construir eh, la sociedad que ellos necesitan, que ellos eh, se sientan más cercanos. Y este artículo, si bien es cierto no fue vandalizado, sí tuvo bastantes problemas, porque no, se, no existió justamente la parte en la cual eh, el documento o la información esté disponible a través de fuentes... Eh, que ya hubieran validado la información. Entonces, el proyecto tuvo una parte muy particular, en la cual grabábamos a nivel de podcast, mini podcast, una entrevista de eh, un, un investigador que a una de las personas de estos pueblos y nacionalidades que sabía cómo armar el plato, se le preguntaron los datos necesarios para este artículo. Y eso luego fue eh, validado a través de una página web donde los pueblos y nacionalidades del Ecuador eh, reposan eh, tienen un repositorio de información, y eso nos sirvió como fuente de este artículo en particular. Y yo creo que con eso he dejado bastante en claro eh, cuál es el conocimiento perdido de nuestro país, de qué manera se puede... Eh, a que ya no existan estas brechas de información... Y les dejo en pantalla, justamente, mi usuario de Twitter está desactualizado, <risa> por lo que me doy cuenta. Eh, pero los de Wikimedistas de Ecuador están totalmente al día. Tanto como arroba Wikimedistas.es en Twitter e Instagram y Wikimedians.es en Facebook. Eh, donde justamente nosotros mantenemos al tanto de las actividades que realizamos. Y actualmente estamos ya comunicando también cuáles son los pasos a seguir dentro de la campaña de los 20 años de Wikipedia. Y eh, si tienen alguna duda... Podemos conversar en este momento, si no me equivoco. Yo creo que ahorita es dejar de compartir, ¿no? Estoy de vuelta en cámara, pero... Ahí estoy. Hola. Hola. Oh, perdón. Sí, es que esto de estar haciendo controles es un desafío de concentración. Este, Totalmente. ¿Hay alguna pregunta del público en redes? ¿Hay algo? Eh, si no, hasta eso... Eh, Edgar, eh, eh, tú habías mencionado un poco que el, el, el proyecto de Wikipedia es un proyecto a largo plazo ¿no? eh, y que detrás del proyecto hay eh, toda una comunidad de, de eh, wikipedistas ¿no? eh, y han habido proyectos en la universidad católica eh, y en otros espacios. Eh, cuéntanos un poco eh, el desafío que implica eh, sostener en el tiempo, eh, ya que esto es a largo tiempo, a largo plazo, sostener en el tiempo estas comunidades de wikipedistas, ¿cuál es el mayor desafío? Bueno, realmente el mayor desafío que tenemos en la actualidad es la necesidad de diversidad, porque justamente como lo, lo hablé a lo largo de la charla, si no existen las voces diversas suficientes, el conocimiento se va a estancar en una visión muy sesgada. Y no necesariamente por el hecho de que el sesgo venga de un lado malicioso, sino porque es inherente a nosotros. Nosotros hablamos siempre de lo que a nosotros nos gusta, nos apasiona, y es donde más cómodos nos sentimos. Eh, pero precisamente el hecho de que el conocimiento se expanda eh, representa el salir de esa visión particular, esa visión muy pormenorizada de un grupo de personas. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar sobre la historia de mi ciudad, sobre Guayaquil, eh, sobre diversos elementos culturales, y es donde más cómodo me siento. Yo no salgo mucho de ese, de ese tipo de cosas, más allá de algo que me llame la atención muy en el momento. Pero si yo quiero hablar de otros temas, muy probablemente se me haga más difícil entenderlos, porque no tenga la, la, el suficiente conocimiento, o no sé dónde encontrar las fuentes, o qué autores han escrito libros sobre estos temas. Cosa que la, la mayor diversidad posible dentro de, de estos espacios de Wikimedistas eh, podría asegurarnos un poco más. Que haya diversidad ya no solamente étnica ni racial, sino también de género, nos permite a nosotros entender de que existirán miradas mucho más abiertas en cuanto a la construcción de perfiles de mujeres dentro de Wikipedia, en cuanto a la construcción de perfiles de otras identidades de género dentro de Wikipedia. Eh, porque es lo que hemos visto a lo largo de, de, de los proyectos que hemos realizado. Si, si existe una perspectiva eh, muy sesgada sobre un artículo en particular eh, este artículo va a quedar mal realizado, no va a tener las suficientes fuentes que lo validen y un bibliotecario, eh, un bibliotecario dentro de Wikipedia es una persona que tiene los derechos de poder eh, determinar si el artículo está bien referenciado o no y si... entonces, si este artículo está mal construido, un bibliotecario lo va a remover y se va a perder más conocimiento entonces, eh, asegurarnos la diversidad a nivel global la representación de nuevas voces a nivel global es, una de, es uno de los pilares de la sostenibilidad que nosotros estamos apuntando de aquí al 2030, en los próximos 10 años, en este, en este marco de 10 años en el que estamos, eh, es el punto principal que queremos eh, sostener. ¿ya? Que, que nos aseguremos eso y que al, a su vez, por este tipo de, de representación dentro de Wikipedia, creciendo a nivel de usuarios, eh, la Fundación Wikimedia a nivel global es quien soporta de, de manera económica y de manera eh, de capacitación, a las redes de Wikimedistas a nivel global. Pues por lo tanto, debería también eh, involucrarse esa parte de ahí. Porque sabemos que obviamente las, las, las partes de las donaciones del extranjero recaen en la Fundación Wikimedia. Muchas personas, muchas empresas a nivel global deciden donar a Wikipedia precisamente por el hecho de construir el conocimiento desde una perspectiva más neutral. Eh, por lo tanto, también eh, lo que haga la Fundación Wikimedia en cuanto a los recursos financieros es importante y a su vez la construcción de. Eh, que también provienen de la sociedad civil dentro de los países en los cuales nosotros tenemos eh, representación eh, en este caso dentro de nuestro país también Ya, eh, gracias Edgar No sé, este, Pau John quieren preguntar algo eh, a Edgar Sí, hay una, una pregunta aquí en, en el panel y dice que si nos puedes hablar sobre alguna actividad realizada con Wikimedistas en Ecuador Claro, aparte de estas actividades que ya eh, fueron justamente casos reales de lo que hemos hecho con Wikimedistas de Ecuador, lo que, los que expliqué en la charla. Hemos tenido eh, diversos, diversas formas de aproximarnos al a, a conocimiento que queremos rescatar. Eh, tanto de forma visual, nosotros hemos realizado, por ejemplo, recorridos eh, eh, de fotografía dentro de nuestras ciudades. En Guayaquil, en Quito, en Machala y en Cuenca se han hecho eh, justamente visitas tanto al centro de la ciudad para tomar fotografías de edificios patrimoniales, o en Quito, por ejemplo, el que tuvimos, eh, que fue uno de los que más eh, me gustó personalmente, fue la visita al cementerio de San Diego, donde tomábamos fotos de, los, de las esculturas, de los monumentos del cementerio, que llevaban varios años de distintos materiales, de diversos escultores, y se entiende que hay un conocimiento de que no, de que no tenemos ni idea todavía dentro de nuestro país, que muy pocas personas lo conocen y que debería abrirse. Entonces, eh, esta forma de aproximarnos a través de distintos ámbitos eh, como el tomar una fotografía que te puede servir tanto para ilustrar un artículo en Wikipedia como para tus redes sociales, es lo que a nosotros nos permite expandirnos en esa línea. Entonces, eh, esto de aquí... ¿Estas fotos las subían directo a Wikipedia, a la plataforma de Wikipedia, en otra plataforma? ¿Qué hacían con estas fotos que tomaban? ¿No existían estas fotos sí, sí. en otro lado? Exacto, no, no existían muchas veces en otras partes o si existían, estaban en, en plataformas de uso restrictivo, con, con derechos autorreservados. Entonces, se subían a Wikimedia Commons, que fue la plataforma que... Eh, ...que estas personas de los pueblos nacionales subieron sus fotos. Nosotros hicimos lo mismo con las fotografías del cementerio eh, de San Diego. Se subieron a Wikimedia Commons, donde se puede escoger la licencia. Eh, se escoge una licencia libre, obviamente, para poderlo... Wikipedia y su contenido en general, como esta, esta plataforma multimedia, son de contenido libre, y, y luego se añaden a los artículos de Wikipedia, entonces en artículos que no existía ninguna foto, eh, se podría poner una imagen de estas, como el artículo de Gonzalo Córdoba, que fue presidente del Ecuador, está uno de los, una de las esculturas del Cementerio de San Diego es dedicada a él, se le tomó la fotografía y se aplicó dentro del artículo, entonces... Eh, esto nos permite, obviamente, visualizar la información, darle un sentido de que existe realmente un punto de referencia eh, tanto visual como tangible dentro de nuestro país, al que podemos recurrir y ampliar la información, y del que se desprenden bastantes otras, otras formas, como por ejemplo, quién fue el escultor, por lo tanto, dicho escultor va a tener ahora sí una representación visual de su obra dentro de Wikipedia, eh, teniendo en cuenta que también es de uso público, desde eh, ya existen más de 70 años después de la muerte del autor y que por lo tanto entra al dominio público. Eh, y este tipo de actividades son justamente las que tenemos recurrentes dentro de, nuestro, de, de, de nuestra agrupación. Ya no tan recurrentes precisamente por el contexto de la pandemia, pero eh, sí si lo tratamos de hacer de manera virtual. Eh, por ejemplo, las reuniones que mantenemos para poder editar en conjunto son eh, todavía... Todavía existen, lo hacemos a través de, de, de videollamadas, las editatonas y editatones en general eh, y justamente para el aniversario 20 de Wikipedia vamos a tener una el 26 de mayo junto a otros países de la región, otros países hispanohablantes, para editar sobre lo que nos interesa y nos llama la atención de nuestro país y expandir justamente bajo esta temática eh, Wikipedia en español. ¿Alguna experiencia con la ruralidad? Ah, bueno, antes de eso, este, Pau, creo que hay una pregunta, me parece. Sí, eso iba a mencionar. Entonces, nuestra pregunta es así. En cuanto a la traducción del contenido nacional, ¿cómo van en inglés, alemán, cómo se maneja el contenido? Realmente esa es la parte que más eh, hemos dejado a la discreción de los voluntarios, porque nuestra prioridad actualmente es llegar a tener una mejor representación en Wikipedia en español. Eh, nosotros siempre hemos creído que esta, esta postura de poder generar el conocimiento en nuestra lengua madre es mucho más importante que, que enfocarnos eh, en los esfuerzos de, de otras Wikipedias. Porque el proceso es genérico. Una vez que el artículo existe en un idioma, eh, se enlaza a Wikidata. Wikidata es una plataforma de datos libre que también es dentro del universo Wikipedia, eh, Wikimedia en este caso, ¿no? Eh, y que permite que otros wikipedistas eh, en otros idiomas puedan ver. Este artículo existe en español. ¿Quieres traducirlo acá? y ellos lo traducen del español a su propia lengua. De, de, su, de nuestro contexto lo traducen a su contexto, que es lo que nosotros pensamos que es la mejor manera de, de asegurarnos representación. ¿ya? Eh, si nosotros eh, vamos a traducir de español a inglés, eh, va a ser un poco más complicado, tanto por las brechas que existen en, en, en ese conocimiento, en el conocimiento de nuestros voluntarios del idioma inglés o de otros idiomas, como eh, el hecho de que es mejor cuando se construye una comunidad desde sus propias raíces. ¿Ya? Por lo tanto, la comunidad inglesa también tiene su propia dinámica, su propia forma de ver, eh, de ver justamente la contribución en Wikipedia y se maneja de una forma totalmente distinta a lo que sucede en Wikipedia en español. Eh, pero sí que hemos hecho actividades donde se puede llegar a, a realizar este tipo de cosas. Dentro del ámbito académico, una de las actividades que se realizó, que tuvimos la visita de un profesor de la Universidad de, Chicago, de Illinois en Chicago, que también es wikipedista, él hizo su PhD justamente hablando de la construcción de conocimiento en Wikipedia. Él nos visitó acá en, en la puse y uno de los salones lo dedicamos enteramente a estudiantes de, de carreras bilingües que querían eh, escribir sobre eh, sus temáticas dentro de Wikipedia en inglés. Pero la condición era de que ellos hayan escrito previamente en español, para asegurar justamente lo que les digo, de que nuestra representación eh, se pueda ver mucho más natural cuando se, se trata de construir el conocimiento. Ya, yeah. no sé si John tienes alguna... Ya, yeah. eh, yo tengo una pregunta para ti. Eh, de, lo que, de lo que vimos en, en la charla contigo mismo, eh, hablabas sobre que los, los, las instituciones educativas no, no le tienen mucha confianza a, a los temas que están publicados en Wikipedia. Eh, ¿Cómo podremos hacer, no sé si como comunidades o, o ustedes como, como Wikimedistas, para para solventar esto, para que los, los docentes empiecen a tomar más en serio la, la información que está publicada en, en, las, en las enciclopedias de Wikipedia. Mira, eh, realmente ese es uno de los ámbitos bajo los cuales nos desarrollamos mucho mejor, porque la colaboración con instituciones académicas es vital para el crecimiento de Wikipedia, justamente volviendo el tema un poquito con lo que Francisco dijo, de la sostenibilidad, de cómo asegurarnos a largo plazo que Wikipedia persista. Eh, y justamente va de la mano de que el docente siempre tiene estas, eh, esta, este paradigma de Wikipedia es malo porque, eh, y precisamente viene desde el lado del desconocimiento de porque no todos tienen muy claro de cómo Wikipedia es construida. Wikipedia se construye a nivel eh, colaborativo, con diversos actores, con diversas personas, que sí, es cierto, quizás no tengan eh, los estudios académicos en la rama de la cual están escribiendo, pero sí que tienen un acceso infinito a fuentes, que les aseguran que la información va a estar bien contrastada, que no va a ser la opinión personal de un Wikipedista y que, por lo tanto, ya ha pasado por un proceso de revisión académica. Cuando esto se cumple, cuando estas eh, tres condiciones se cumplen, eh, cualquier persona puede aportar al conocimiento dentro de Wikipedia. Y es un proceso que ocurre en las aulas de clase. Dentro de las aulas de clase, ¿qué es lo que se motiva a hacer a los alumnos? Este tema que va a ser de tu interés en tu carrera, pues bueno, vas a tener acceso a las fuentes bibliográficas en nuestra biblioteca o en el docente que conoce. Donde consultar. Eh, también va a ser eh, un tema de que a los recursos dentro de la universidad, dentro de, del espacio colaborativo que se hace con los demás alumnos, porque la cooperación en el aula es inevitable eh, y es eh, preferible también. Y cuando se, eh, cuando se hace un paper académico se validan las fuentes desde lo que ya está escrito previamente. Te mandan a hacer una investigación a través de un libro, a través de otros papers, a través de lo que está publicado en el espacio digital de la universidad. Cuando el docente puede ver las, las similitudes entre ambos ámbitos, eh, se va a dar cuenta que Wikipedia, obviamente, es una fuente en la cual se puede generar más que denigrar. Entonces, ¿cómo podemos eh, construir desde, desde nuestros propios espacios como comunidades? Es precisamente el ámbito de poder juntar a las personas a desmitificar Wikipedia desde ese lado. A entender que existen muchas más similitudes con el proceso de construcción colaborativo eh, que nosotros ya como comunidades de software libre y de conocimiento libre eh, hemos venido desarrollando por años, y que Wikipedia es un espacio ideal para que el conocimiento se distribuya desde allí. Si logramos comprender eso y generar las alianzas institucionales correspondientes, tanto con docentes como con las instituciones como tal, con, desde el nivel jerárquico, pues bueno, es cuando ya podremos tener eh, justamente tanto el apoyo institucional, que va a validar la parte académica, la parte de la investigación, como también el, eh, el talento humano. Las personas que desde las universidades tienen que completar un nota o tienen que completar horas de servicio comunitario eh, y que se vean atraídas a la idea de poder hacerlo desde una plataforma que todo el mundo va a ver, que van a ver su propia participación y que van a ver su nombre en el historial de un artículo, eh, se van a sentir más motivados de construir desde ese espacio. Eh, y justamente si, si queremos hacerlo desde las comunidades, podemos hacer eh, actualmente, y es una, una invitación abierta también a cada uno de nosotros, que podamos pensar en un espacio donde de Ecuador va a estar gustoso de colaborar para que hagamos una editatón en uno de estos días y ustedes también puedan ver el proceso de construcción de conocimiento desde su propio ámbito. Sí, una pregunta, este, en la... Eh, bueno, a, antes de hacer esta pregunta, eh, también de, de sí, decir no a... No los escucho. A, a, a, el micrófono. <risa> el micrófono. <risa> perdón, perdón, siempre me pasas. <risa> bueno, antes de, de hacer la siguiente pregunta, este... Eh, bueno, ustedes no me escucharon, pero en vivo sí me escucharon. <risa> Están con el micrófono acá, boteado <risa> en el Gixi. Este... Eh, la siguiente charla no se va a dar, eh, algún problema tuvo el, el, el, el siguiente ponente, entonces esto es para decir a la audiencia, eh, mil disculpas por eso, eh, bueno, por eso hemos estado un poquito extendiéndonos eh, y aprovechando el, el tiempo para seguir conversando con Edgar sobre Wikipedia. Eh, a ver, yo tenía dos... Ah, claro, es que hablábamos de que Wikipedia es, es este... Eh, ¿Qué tipo de fuente es? Eso, eso también era importante con lo que tú mencionabas de la parte académica ¿no? y la pregunta que hizo yo. Eh, eh, tener eh, tener en, en la mente de que no, eh, no es un tipo de fuente primaria. Eh, ¿Qué tipo de fuente es eh, Wikipedia? Wikipedia se construye desde lo que ya está publicado previamente. ¿ya? Y eso es algo que mencioné durante la charla también, que el proceso de construcción siempre termina siendo validado por algo que ya haya sido investigado con anterioridad. Eh, la primera fuente obviamente queda descartada porque lleva sus opiniones, lleva sus puntos de vista, lleva eh, casos muy particulares donde incluso un suceso puede llegar a ser visto desde distintos, eh, distintas perspectivas. Por lo tanto, las investigaciones que se generen al respecto, sean libros, monografías, tesis, eh, papers, sea notas periodísticas, una publicación en una revista, sea una publicación digital son las que nos van a ayudar a nosotros a construir, no una, no una narrativa, sino más bien a, a demostrar que las narrativas tienen un lugar dentro de la construcción del conocimiento, eh, ya sea de un suceso o de una persona. Eh, eh, ¿Y por qué se usan siempre este, estos tipos de fuentes? Porque ya hablamos de que existe, existe un sesgo editorial dentro de cualquier tipo de publicación. Siempre va a estar escrito desde una perspectiva que busque eh, aumentar eh, una, una voz como tal, y por lo general terminan siendo voces que ya están muy representadas a lo largo de la historia, ¿ya? Entonces, el tomar en cuenta que existe este tipo de cosas, que existe... Eh, sí, es cierto que los medios periodísticos que tienen mucha trayectoria nos van a servir bastante para poder dar la credibilidad necesaria al artículo, pero que también existen otros espacios de donde se puede tomar la información, como una revista digital que ha hecho una investigación pormenorizada de un asunto o de una persona y que se puede incluir dentro de, de las fuentes bibliográficas. Se puede eh, dar paso a que los lectores contrasten las dos, los dos puntos de vista, si es que son muy opuestos o si es que son similares, y ellos formen su propia opinión sobre el tema. Por lo tanto, Wikipedia toma fuentes, de, de fuentes secundarias para evitar justamente el hecho de tenemos una opinión como wikipedistas que debería quedar fuera. Tenemos un sesgo editorial de los medios que también tiene que quedar fuera, por lo menos ser contrastado y comparado, y tenemos, eh, obviamente, que el lector va a hacer su propio juicio de valor al final, pero eso no va a depender de la opinión de un wikipedista o de un medio. Simplemente de cómo el editor eh, haga cómo el lector perdón, haga una investigación a profundidad y por eso las fuentes tienen que estar siempre disponibles en el artículo de Wikipedia. Ya. Yeah. ¿Tienen otra pregunta, o yo? No. Yo les tengo una pregunta, más bien. Eh, ¿han, ¿Han hecho, eh, han editado la Wikipedia, John, Paola, alguna vez? ¿No? No, no. <ríe> yeah. no. ¿Qué le dirías, Edgar, eh, a, a, a Paola y a, y a, y a John? Eh, eh, de ¿Qué se necesita para editar la Wikipedia? Ya, primero, ahí, ahí yo también voy a meter otra pregunta, entonces. ¿Cuál es el tema que más les apasiona a Paola y a John? ¿De qué es lo que.? ...de horas, sin importar que se queden sin comer y sin dormir. <risa> desarrollo, desarrollo backend, siempre. <risa> ya. Cualquier tema sí, que tiene que ver con la comunicación, comunicación corporativa. Genial. Entonces, dentro, de esta, dentro de estos dos ámbitos, ustedes ya conocen de ley cuáles son los autores reconocidos, cuáles son los papers más eh, destacados y que ustedes les han aportado a su construcción personal de, de estos temas, ¿verdad? Entonces, ¿ya tienen una selección por dónde empezar? Ya saben que muy seguramente también Wikipedia no va a estar completa con la información que ustedes conocen. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Abrir el artículo que más les interese sobre ese tema y contrastar con lo que ustedes ya conocen. Si en desarrollo de backends de, de, de páginas o de, o de plataformas no existe un artículo que describa justamente eh, la razón por la cual es necesario, vital, eh, que, que este proceso se dé dentro de, de la relación con el usuario, pues bueno, voy a ese artículo, comparo la información que ya está disponible, y si yo conozco eh, un paper necesario para poder complementar la información, lo añado. Eh, y Wikipedia tiene ahora una plataforma más visual, de donde tú puedes agarrarte y poder escribir sin ningún problema, obviamente con, cuidando la ortografía, eh, es necesario, ortografía gramática, eh, y que puedas aportar, eh, tanto solamente te toca copiar la URL de donde está disponible, o copiar el ISBN o el, o el número de registro del paper para incluirlo como una cita. Y del mismo, de la misma manera la comunicación corporativa. O sea, actualmente justamente es... Eh, eh, o sea, existe eh, brechas en la comunicación, de donde se puede tomar uno para poder eh, verificar que la información en Wikipedia sobre comunicación corporativa esté al día, que es un tema muy, que, que evoluciona muy rápido, entonces... Eh, con una nueva investigación, con un nuevo release ya tienes de dónde añadir información a un artículo y ya vas a ver que cuando tú te involucras en el tema que más te gusta es donde te vas de largo y, y la pierdes. te vuelves un wikipedia ya a mí me pasó a mí me pasó con el disco de oro de la Voyager. que hubo un tiempo en el que estuve muy interesado en la, en la astronomía y en la exploración espacial y mi primer artículo editado sin necesidad de mi cuenta, yo luego me registré que edité fue justamente el artículo del disco de oro de la Voyager, que es esta misión espacial donde se envía un disco de oro al espacio con la necesidad de comunicar que existe vida en la tierra. Cuando yo comencé a actualizar el artículo de Wikipedia, ahí fue que me dije, wow, o sea, mis, mis contribuciones ya no eran borradas como las típicas de que, ah, tuve se queja de que te borran Wikipedia, te borran el artículo, pues porque no conoces qué es lo que, qué es lo, cuáles son las reglas con las cuales contribuir. Cuando yo comencé a ver, ah, existe esta falta de aquí, yo lo acabo de leer en este artículo de, de tal periódico, lo puse, y perduró, y por lo tanto fue que allí comenzó toda la, el involucramiento con Wikipedia. Bien, muchísimas gracias Edgar, este ha sido muy, muy enriquecedor todas estas eh, de, estas experiencias que nos has contado de, de la Wikipedia.